Hey, bienvenidos a Clássimes. Yo soy Messi. <ríe> Mi nombre es Nadia Hermann. soy médico, ejerzo en Alemania desde hace 7 años, pero soy 100% Dominicana. Mañana... No es solamente mi cumpleaños, sino también el día de la independencia nacional de mi país. Y por este motivo me voy a hacer un look inspirado en los colores de la bandera dominicana. No me voy a hacer la típica bandera en el párpado, sino que voy a hacer un look usable usando estos tres colores. Blanco, azul y rojo. Vamos a ver cómo me queda esto. Si eres nuevo en Classics Channel, suscríbete y haz clic en me gusta para apoyar a Classics Channel. Quédate. En este video me estoy haciendo toda la cara, todo el maquillaje, no solamente los ojos, pero si quieres saltarte hasta los ojos, te dejo aquí en qué minuto y segundo comienzo con los ojos. Como primer voy a estar usando este spray. Este es un spray iluminador de Essence que se llama Glow to Go que encima del maquillaje para fijarlo, como supuestamente se usa, a mí no me gusta, pero ayer lo usé como primer y me encantó, así que lo voy a hacer hoy otra vez para darle otra probadita. Ahora me voy a hacer las cejas usando este kit de cejas de ELF y quiero aprovechar para mencionar que la idea de hacerme este look hoy con estos colores nació de que hace un ratito vi un video de un canal que se llama Ladies y Más, les dejo ahora aquí al ladito las imágenes de este canal para agradecerle porque me inspiró a hacer este look hoy aunque ella no es dominicana creo no le sentía acento dominicano pero ella se hizo simplemente hace poco un look con esos colores y yo le escribí le dije que me dio la idea de hacer un video para la independencia de mi país ahora algo que yo necesito hacer siempre porque tengo ojeras muy oscuras es bloquear un poquito las ojeras antes de ponerme base. Maybelline Instant Anti-Age Concealer. Corrector, como le llaman los dominicanos. Corrector, bueno, este está haciendo la función de corrector ahora mismo. Porque los correctores se ponen antes de la base, los concealers encima de la base. Ahora le voy a dar más definición y más limpieza a mis cejas usando un pincel plano y un poquito de base. Vamos a iluminar un poquito ahora este triángulo debajo de los ojos con un poquito de concealer. Este es LA Girl en el color Creamy Beige. Me voy a poner también por aquí para iluminar esta zona y esta zona de aquí y por aquí. Y ya que iluminamos todo lo que se debería iluminar, vamos a contornear lo que queremos oscurecer, por ejemplo esta zona de aquí. Voy a tomar un poquito de polvo translúcido. Este es el Banana Powder de Makeup Revolution y me lo voy a colocar debajo de los ojos para fijar el concealer. Voy a poner una mínima cantidad del mismo polvito translúcido por todas partes para fijar todo el maquillaje. Me dejé esto aquí a propósito y me voy a poner también un poquito más de polvo por aquí. Ya van a ver para qué. Ahora voy a tomar un bronceador. Este es este Miss Lynn Beach Please Bronzer en el tono High From Hawaii. Y lo que voy a hacer es que me voy a broncear un poquito esta zona. Y este polvo aquí va a ayudar a que el bronceador no baje más de ahí. Y con una brocha más pequeña por aquí. Y así de fácil mi nariz va a quedar contorneada. Abajo el exceso de polvo. Vámonos a los ojos. Yo voy a comenzar poniéndome un poquito de este color piel por todo el párpado. No se puede ir directamente al azul. Para que el azul se vea bonito hay que ir... Paso a paso degradando los colores. Y yo le necesito dar un poco de sostén al azul donde él se va a ir difuminando mi párpado. Ok, ahora yo voy a tomar este polvo de contorno marrón. Y lo voy a colocar en las zonas más altas. Por aquí. Prácticamente conectándolo con el contorno de la nariz que vino por aquí. Y también aquí en la esquina externa del ojo y voy a tomar mi paleta de Sleek Makeup que se llama Oso oh Special y voy a tomar este marroncito lo voy a colocar en la esquina externa arrastrándolo hacia adentro y no se preocupen, este va a ser un look azul pero es que no se puede ir directamente al azul sin darle aunque sea el, el marcado. O sea, sí se puede, pero para el look que yo tengo en mente hoy, oh, espero que me quede así como lo tengo en la mente, necesita, este azul que voy a usar necesita un, un enmarcadito. Ya tenemos el enmarcado en la parte de arriba. Yo voy a trabajar la parte de abajo luego que termine arriba, ¿ok? Y ahora tengo los dedos sucios porque estuve probando a ver qué tono de azul iba a usar. Voy a comenzar con este azul bien oscuro Esta es una sombra de Colourpop que se llama Lockfully Y la voy a aplicar por aquí Como es un tono cremoso Me la quiero poner un poquito como que de base por aquí Para encima ponerme las sombras normales en polvo Esto hasta aquí no tiene que quedar bonito Solamente es para darle una base a lo que vamos a hacer luego Ahora voy a tomar esta paleta de Sleek que se llama Ultra mateas versión 1 y voy a tomar el azul más oscuro de la paleta y lo voy a colocar encima donde puse este azul en crema. No se va a estar viendo bonito todavía, estamos todavía aplicando y todavía sin, sin difuminar nada. Ahora yo voy a tomar una brochita más pequeña y con ella es que voy a comenzar a difuminar y a subirme esta sombra un poquito más alta por aquí. Para integrarla con el marrón que usamos primero. Ahora yo voy a tomar este azul de mi paleta Mermaid de I Heart Revolution con un dedito desde el centro del párpado hacia adelante sin llegar hasta la esquina, solamente por aquí en el centro más o menos y ahora que la apliqué, tomo de nuevo esta misma brochita que usé antes difumino un poquito integro los dos colores que usamos por aquí que haga una transición bonita ahora yo voy a tomar una mínima cantidad de concealer, el más clarito que que tengo, que encontré y quiero simplemente por aquí en, un, en el lugar donde yo me quiero poner sombra blanca humedecer un poquito para darle un poquito de base donde la sombra blanca se pegue y quede más intensa ¿Ven? ahí está la base ahora tomo esta sombra blanca de mi paleta mermaid Ahora tomo una brochita bien pequeñita y la integro con el azul y lo repito del otro lado. Y me llevo el marrón a toda el área debajo del ojo. Este es el marrón. Más clarito primero que usamos. Ahora yo tomo el marrón más oscurito segundo que usamos. Por aquí. Bueno, voy a tomar una gotita de azul solamente. Para integrar los dos colores aquí. Y como es un look de noche, me voy a poner un delineador de ojos negro. Este es de L'Oreal Paris Matte Matic Superliner. Voy a tomar un poquito de Fix Plus. Voy a tomar este iluminador de Colourpop de los iluminadores en Polvo los Dust. Este se llama Sugar Trap con mi setting brush de Real Techniques. Belleza, ahora sí me puedo poner más cara Me voy a poner Hot and Naughty Lash de MAC. Ya me puse máscara por todas partes. Algo que se me estaba casi olvidando es el rubor. Me voy a poner este rosadito. Esta paleta de aquí con Milano, no sé si todavía la venden. Face Palette Trio en el color 01. A mí me encanta ponerme mucho rubor. Y como habrán notado, ya tengo el azul, ya tengo el blanco y obviamente los labios van de rojo. Este labial y yo tuvimos una no muy buena experiencia la primera vez y le voy a dar una segunda oportunidad. Este es súper, súper rojo. Este es y se llama Superstay Matte Ink. Pero antes de ponérmelo, me quiero delinear un poquito con marrón. No quiero que se vea el marrón, pero... Quiero como darle un poquito más de definición a mis labios antes de ponerme el rojo encima. Manhattan Extreme Last Liner en el color. si sí lo encuentro. No tengo ni la menor idea. Es marrón. Bueno, y ya me delineé y ya sé por dónde quiero ir con este labial que es tan difícil de trabajar con él, voy a tomar un pincel para labios y voy a tomar el labial, super espeso, esto del labial no ha sido nada fácil, fue una mala decisión volver a usar este labial, no lo recomiendo para nada, esta fórmula es muy pegajosa, no se seca fácil, es muy difícil de aplicarla que se vea nítido. Pero más o menos lo logré. Este es el look terminado. Espero que les haya encantado este video. Si eres dominicana, déjame un mensajito en tus comentarios y dime si te harías un look así para salir el 27 de febrero, tal vez para el carnaval, tal vez para una fiesta en la noche o tal vez cualquier otro día, ¿por qué no? Déjamelo en tus comentarios y dime si te gustó. Y por favor suscríbete a ClassyMes y haz clic en me gusta en este video para apoyar a ClassyMes Channel. Te veo en el próximo video.